Tiempo condicional, verbos terminados en er. Video número 19. Iniciamos con el verbo barrer, to sweep. Yo barrería. Tú barrerías. Él, ella, usted barrería. Nosotros, nosotras barreríamos. Vosotros, vosotras barreríais. Ellos, ellas, ustedes barrerían. Diana, barrería la casa todos los días. Comprender. To understand. Yo comprendería. Tú comprenderías. Él, ella, usted comprendería. Nosotros, nosotras comprenderíamos. Vosotros, vosotras comprenderíais. Ellos, ellas, ustedes comprenderían. Yo comprendería mejor si la clase fuera en español. Meter en. To put into. Yo metería. Tú meterías. Él, ella, usted metería. Nosotros, nosotras meteríamos. Vosotros, vosotras meteríais. Ellos, ellas, ustedes meterían. Nosotros meteríamos todo el dinero en el banco. Prender. To turn on. Yo prendería. Tú prenderías. Él, ella, usted prendería. Nosotros, nosotras prenderíamos. Vosotros, vosotras prenderíais, ellos, ellas, ustedes prenderían. Tú prenderías la luz solo en las horas de la noche. Poseer, to possess or to own. Yo poseería, tú poseerías, él, ella, usted poseería. Nosotros, nosotras poseeríamos. Vosotros, vosotras poseeríais. Ellos, ellas, ustedes poseerían. Usted poseería mucho dinero. Cometer un error. To make a mistake. Yo cometería. Tú cometerías. Él, ella, usted cometería. Nosotros, nosotras cometeríamos. Vosotros, vosotras cometeríais. Ellos, ellas, ustedes cometerían. Nosotros no cometeríamos muchos errores. Toser, to cough. Yo tosería. Tú toserías. Él, ella, usted tosería. Nosotros, nosotras toseríamos. Vosotros, vosotras toseríais. Ellos, ellas, ustedes toserían. Yo tosería mucho si alguien fumara cerca de mí. Tejer. To crochet. To weave or to knit. Yo tejería, tú tejerías, él, ella, usted tejería. Nosotros, nosotras tejeríamos, vosotros, vosotras tejeríais, ellos, ellas, ustedes tejerían. Nosotros tejeríamos bufandas para el invierno. Absorber. To absorb. Yo absorbería, tú absorberías, él, ella, usted absorbería, nosotros, nosotras absorberíamos, vosotros, vosotras absorberíais, ellos, ellas, ustedes absorberían. Las plantas absorberían los minerales del suelo. Conceder, to concede or to grant. Yo concedería, tú concederías, él, ella, usted concedería, nosotros, nosotras concederíamos, vosotros, vosotras concederíais, ellos, ellas, ustedes concederían. Yo sí si te concedería permiso para hacer tu fiesta de cumpleaños en nuestra casa. Sorprender. To surprise. Yo sorprendería, tú sorprenderías, él, ella, usted sorprendería, nosotros, nosotras sorprenderíamos, vosotros, vosotras sorprenderíais, ellos, ellas, ustedes sorprenderían. Nosotros sorprenderíamos a nuestro hijo con esta gran sorpresa. Proceder, to proceed. Yo procedería, tú procederías, él, ella, usted procedería. Nosotros, nosotras procederíamos. Vosotros, vosotras procederíais. Ellos, ellas, ustedes procederían. Ellos procederían a la entrega de premios en la ceremonia. Recuerda, suscríbete totalmente gratis. Comenta y comparte. Envíanos tus comentarios. Regálame un like. Activa la campanita de notificaciones. Mi nombre es Raúl Joven León mi correo electrónico personal rjoven66 gmail.com. Espero tus comentarios y tus mensajes. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video dedicado al tiempo condicional. Hoy estudiamos los verbos terminados en ER y este es el video número 19. Gracias por el privilegio de tu tiempo y nos vemos en un próximo video.